¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo noticias sobre el mundo de Pokémon Ya sabéis que dentro de poquito es el día de Pokémon Y no solo el día, sino que va a ser una semana completa De anuncios sobre distintos juegos que van a estar bastante guapos Y empezamos con una noticia bastante curiosa Y es que mañana, bueno, lo que viene siendo esta noche Hay actualización de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que actualicen el juego o es posible que solamente sean eh, los servidores online, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta porque ya ha habido otras antiguamente y mmm, simplemente ha sido una actualización de servidores, algo por el estilo, pero nada eh, relacionado con, con el juego en sí, ¿vale? Pero ya sabéis que hace tiempo sí que actualizaron los juegos y por tanto puede que sea el fin de los glitches, ¿vale? Importante esto, así que si queréis clonar, si queréis lo que sea, no actualicéis todavía. Cuando se sepa que se ha actualizado o no, pues no actualicéis. Os dejaré por abajo un vídeo de cómo podéis desactivar las actualizaciones automáticas, ¿vale? Esto es muy importante. Y ahora sí, vamos con eh, lo que viene siendo las novedades de la semana. Aquí tenéis, eh, con nuestro amigo Pokéexperto, un, un tweet donde resume básicamente lo que conocemos y lo que no conocemos de lo que se viene esta semana, ¿vale? Empezamos con Pokémon Masters, que anuncian a Maya y a Latias. Yo no juego a Pokémon Masters, pero si tú juegas Pokémon Masters, déjame en los comentarios por qué crees que debería jugar. ¿Es un buen juego? ¿Crees que me lo debería descargar y hacer vídeos sobre ello? Pues déjame en los comentarios, hermanos, porque yo estoy, estoy... aquí estoy perdidísimo, ¿vale? Pokémon Espada y Escudo, que coincide con la actualización de Pokémon eh, Diamante, Brillante y Perla Reluciente, que es lo que sería mañana, ¿vale? Eh... ¿Qué será esto? Puede ser un DLC. ¿Se está diciendo de un DLC? Lo dudo mucho. Yo creo que debe ser algo de, de Pokémon Home, de los Pokémon de diamante brillante que puede que los metan en, en con Pokémon Home en Pokémon Espada y Escudo. Algo así. Yo creo que va a ser algo de compatibilidades, de Pokémon nuevos, pero no de DLC. ¿vale? DLC me parece demasiado, pero claro, si es suficiente para hacer un anuncio, Pokémon nuevos pueden ser. Pokémon Café Remix. Mira, esto... Un Starly Shiny. Vale, no, no sé ni de qué va este juego, hermanos. Me pones aquí. Pokémon Café, Pokémon Sleep y yo, pues, te digo lo mismo. Pokémon Unite. ¿Se viene eh, actualización de Pokémon Unite? Seguramente algún Pokémon nuevo o algún modo de juego nuevo se agradecería porque, la verdad, yo ya... Yo he jugado bastante Pokémon Unite y ya estoy cansado del modo estándar. Me gustaría un poquito de variedad. Un modo de juego nuevo estaría guay. Pokémon P25 Music Video de Jaffel... Bueno, este día lo podemos dejar pasar Pokémon GO Tour de Yoto eh, Interesante, se verá Qué es esto, porque la verdad es que ahora mismo No tengo ni idea de qué consistirá, pero bueno Tour de Yoto, se viene Let's Go Yoto Nunca se sabe, día de Pokémon Novena generación Yo digo que algo de la novena generación Deberían decir, por favor, que llevan Años con ello, llevan años Sin, sin sacarnos una nueva generación Es verdad que van sacando Pokémon a cuentagotas Con los juegos nuevos, que no sé muy bien ¿A qué generación pertenecen? ¿Están en el limbo? ¿Son de la octava? No entiendo nada. Pero pero bueno, se viene aquí, eh, digamos, noticia tocha, espero. Nunca han anunciado juegos nuevos en el día de Pokémon, pero... Lo mismo ahora se calientan y, y viene notición. Así que nada más chicos, vídeo cortito, pero os quería avisar de la actualización sobre todo de Diamante Brillante y Perla Reluciente, porque es posible que desaparezcan los glitches, es posible que no, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo caer por si acaso, así que eh, si quieres eh, básicamente no actualizar, pues te vendría bien para poder seguir clonando y teniendo dinero infinito y esas, esas cosillas. Y nada más compañeros, espero que os haya gustado, dejando un super like de compito, ¿no? dale ese botón como si lo hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!